sé qué alumno ya empezó a contestar el examen y qué alumno no. Bueno, pues normalmente lo que les decimos a los alumnos es vayan a módulos y empiecen a contestar el examen, pero nosotros eh, nos deberíamos de preocupar un poco por moderar el examen y eso es lo que vamos a aprender en este momento. Yo también me voy a ir a módulos, al examen al le dije a mis alumnos que contestaran. En este caso sería en este módulo y sería este examen que dice ejemplo de examen. Entonces le voy a dar clic como si lo fuera a editar, pero en vez de darle clic a editar, le voy a dar clic a moderar este examen. Y entonces, aquí puedo cerciorarme de quién en este momento sí ingresó a hacer el examen, como lo estamos viendo. Mi alumno de estudiante de prueba sí lo está haciendo y si le quedan intentos restantes, también aquí lo puedo ver. Mi alumno de prueba sí lo empezó ya, como fue la indicación, porque tiene intento 1, Sé que lo está haciendo en este momento porque el tiempo está descendiendo, ya no le quedan intentos restantes, y bueno, cuando termine de hacer su examen, aquí va a aparecer su puntaje. Entonces, un, es una forma muy sencilla de saber quién ya empezó el examen y quién no. Para aquellas personas que no han empezado el examen y la instrucción fue empiecen el examen ya ahorita, puedo contactarlas por medio de bandeja de entrada para preguntarles por qué no han empezado el examen.